Una herramienta fundamental en Inkscape es la posibilidad de modificar los nodos y los objetos. Uno puede agregar o quitar nodos, las formas abiertas, poder cerrarlas y modificar si queremos líneas curvas o rectas. Y las esquinas, en cada nodo, se identifica los nodos, tienen diferentes formas, depende de su función, si funciona como una esquina, si funciona como una curva suave, si es simétrica o autosuavizada, si lo miramos con cuidado, los, los nodos tienen diferente forma. Dentro de Inkscape podemos dibujar con algunas de las herramientas para dibujo, el lápiz o la herramienta Bezier o el pincel, y después podemos modificarla editando nodos. Dibujamos una forma, hacemos doble clic para cerrarla. Sí. Bueno, acá me quedo con un, con un defecto, que lo, después lo vamos a arreglar. O vamos a hacer un círculo ah, que me quedó sin relleno. Voy a elegir un color de relleno y un color de borde. Y voy a elegir que el círculo sea cerrado. Así se ve completo. Si elijo el editor de con el círculo, me aparecen dos cuadrados que me permite modificar la forma y este circular que me permite al círculo definirlo como un gráfico si fuera así se parece un gráfico de torta si me muevo por arriba del círculo y por el centro como un círculo abierto en el caso de este objeto ya era ya está convertido a nodos con lo cual yo puedo trabajar acá eh, con los nodos, por ejemplo, puedo seleccionar este nodo y borrarlo apretando borrar, modificar las curvas. Si yo quisiera que esto, esta curva, te, termine en un ángulo con una punta, lo tengo que doblar como tal. A veces si yo puedo querer que esto se mueva junto con el otro nodo, entonces puedo decirle. Que sea simétrico o suave. Es decir, que se mueven juntos, pero pueden tener diferente largo. Y en el caso este del círculo, para poder editarlo de esa misma manera, hay que convertir el objeto a trayecto. Entonces ahora puedo sacarle el color. Y esta forma la podemos alterar. También como si fuera un nodo. Y si quiero cerrar esta parte, puedo seleccionar estos dos nodos y apretar acá para cerrarlo. Y me queda como un ángulo, como una esquina. Yo puedo elegir autosavizar y asegurarme que quede redondo. Y esto también puedo cambiar el color haciendo doble clic. En el color de, de trazo o de relleno me aparece el panel donde puedo elegir otro color. La herramienta de, de color podemos elegir RGB por valor, CMYK, la rueda es interesante visualmente Solamente puedo elegir el tono, si el tono más saturado, más tendiendo al blanco, más tendiendo al negro. Moviendo el mouse elijo un color. Estoy eligiendo el color del trazo. En el caso del relleno, también puedo usar la misma herramienta. Y en el estilo de trazo puedo agrandar un poco la línea. Y puedo hacer una línea continua, una línea puntuada, etcétera.